A diario he escuchado estas frases tan populares decir Amor de lejos, amor de pendejos O amor de lejos, felices los cuatro Y la verdad es que no En realidad un amor a distancia es un amor de dos personas Que tienen el gran valor de enfrentar la distancia por su amor Tan solo cuando tienes un amor a distancia Pones a prueba tu valentía, tu fidelidad, tu confianza Y sobre todo tu amor por tu pareja Indudablemente vas a sentir aquellos arranques de ya no puedo más, ya quiero verte, te extraño y tal vez hasta sientas tantas dudas. Pero solo si logras superar esto para continuar juntos, pues entonces su relación habrá valido la pena. Y cuando esto ocurre en tu vida entiendes que el problema no es la distancia, que el problema somos los seres humanos que no sabemos amar sin tocar con las manos y el verdadero amor se siente con el corazón, se siente con el alma, no con el cuerpo. Y eso es justo lo que te enseña la distancia, te enseña a tocar y a sentir tantas cosas con el alma, sin necesidad de tocar con tus manos, te enseña a escuchar su voz mientras lees un mensaje que te dejó, te enseña a sentir tantas cosas que tú jamás pensaste que sentirías, porque el verdadero amor hace eso. La distancia va a poder impedir abrazos, besos, caricias, pero jamás va a poder impedir sentimientos. No sé si en algún momento de tu vida te ha pasado que tienes a una persona cerca físicamente, pero sus acciones, su actitud, su indiferencia hacen sentir a esa persona tan distante. En cambio, hay otras personas que no importa cuán lejos estén, siempre la sientes muy cerca de tu corazón. Y cuando esto ocurre en tu vida, entiendes que el problema no es la distancia, que la distancia no la hacen los kilómetros, entiendes que la distancia no rompe aquellas relaciones, sino que tan solo rompe aquello que no soporta el peso de la distancia y sobre todo aquellas parejas que tan solo están buscando un pretexto para terminar su relación. Es verdad que la sociedad suele criticar suponer y en otras ocasiones hasta asegurar que una relación a distancia no tiene futuro. Pero la verdad es que la distancia tan solo separa dos personas que se aman para que se den cuenta cuán importante es el uno para el otro. Es verdad que para la mayoría de las personas una relación a distancia es la cosa más difícil del mundo y para algunas otras personas es prácticamente imposible. Pero aclaro, tan solo para algunas personas. Personalmente, yo pienso que la voluntad de continuar con la relación está en los dos. Por lo tanto, nada es imposible, todo se puede lograr. Además, en la actualidad, gracias a la tecnología, tenemos avances significativos. Gracias a una tablet, a un teléfono, a una laptop, podemos sentir cerca a la persona que amamos, lógicamente no va a ser igual a tenerlo cerca físicamente, pero sí que un computador se va a volver el más importante transmisor de emociones y sentimientos. Recuerda siempre que la distancia no la hacen los kilómetros, cuando la persona que amas es mucho más importante que todos aquellos kilómetros que los separan.